Bueno. Bien, ya está, ya está transmitiendo en directo Sí, ya, ya me llegó Déjame recordar sí, algo Déjame recordar ¿Sí? Algo. ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué tienes que decirme? ¿Qué ¿Qué tienes que decirme? Bien, ahora sí yo estaba pensando respecto a, a esto, ¿no? De hecho, estaba hablando con mi amigo Sócrates y Platón, reflexionando respecto a, a la vida, ¿no? Y Sócrates me menciona una cosa, la cual era: de que, ¿cómo se crearon los Ackermans? ¿Cómo se crearon los Ackermans? No tengo cómo, cómo se crearon. Yo creo que con el poder fundador se modificó la biología y la genética, yo no soy un experto en ciencias, ¿vale? pero más o menos así, de unos heredianos, con el fin de que pudiesen tener todo eso. Eso tiene, para mí. eso tiene sentido para mí yo siempre me imaginaba que la forma en cómo se creaban los aldeanos sería más o menos o sea, a un titán cambiante le, le sacan sangre o algo así le ven cómo es la genética y de alguna manera que, que, que, no, que desconocemos se puso la misma genética y pero como no era la original, le salió eso eso imaginaba yo que era el origen de los Ackerman. yo creo el origen de los Akraman. oye. Pero, bueno, al fin de cuentas, al final sí son nerdianos. Solo que, nerdianos especiales. O sea, mi, o sea, cuando vi la, el capítulo este, y vi que mi casa estaba en los caminos invisibles, mi reacción fue esa, en ese momento de estoy leyendo cuando dijo, ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces allí, Fred? ¡Tú no deberías siquiera poder estar allí! Esa fue mi reacción. A ver, mira, el hecho ¿Qué? de que no puedan ser borrados los recuerdos... No implica que no sean erdianos, solo que son erdianos especiales, por así decirlo. Podría ser. Podría ser. Hablando de especiales... Espera, bueno, eh... en los comentarios tengo que decirle algo a alguien. Por... Hola Black Rapper, ahora Segador Negro. Ya sé que tú le das like a todos mis memes en Facebook, pero por favor, mándame el guión de Kaneki por Eto 4. Necesito visitas, joder, ya me activaron la monetización. Quiero mi Kushki. Bien, ahora sí, continúa con lo que tenías que decir, Carlos. Que decir, Carlos? ¿No? Sí, me ibas a decir algo, me ibas a decir algo. Bien, bien, bien. ¿Alguna vez te has preguntado.? ¿Qué pasaría si es que un Ackerman? ¿Se inyecta el suero? Se reprodujo. Se... ¿Se reprodujera con qué? No, no. no. Qué? Eh... Se reprodujese, bueno, intentase reproducirse después de que se que activase la esterilización. Es decir, a los Ackerman los afectaría la esterilización de diano. Pues sinceramente yo, sinceramente, yo hasta, bueno, al menos hasta antes de ver que los Ackerman pueden entrar en los caminos invisibles, yo pensaba que no, le, que no tendría siquiera por qué afectarles la esterilización. Ahora veo que si en teoría se pueden modificar las memorias. Un momento, tengo una duda. ¿Por qué si se pudiera modificar a un Ackerman, por qué el Rey Carl Fritz sencillamente no modificó a los... Ackerman para que se les pudiera borrar la memoria en lugar de mandar a matar a todos. Así que eso me hace pensar que no, no se les puede esterilizar a los Ackerman. Los Ackerman. A ver, mira, yo creo... Hola, Bob. Nunca se mencionó que el rey Carl Fritz Carl, eh, los hubiese creado. Yo creo que... De hecho, mi interpretación era que ellos habían existido desde hace un cierto tiempo, ¿no? Hace unos quizás algunos años antes de los hechos de Paradis, de la, pues, que se quedasen en las murallas. Evidentemente entonces, existieron, Carl, antes existieron antes de ellos. Sí, entonces Carl se los llevó a todos, no a todos los Ackermans, y pues tiempo después, como no se les podía controlar, y ellos podrían de cierta manera perjudicar aquel paraíso, eh, es que él mandó a matarlos eso, o algún o algún miembro de su descendencia, o algo así. Eh, sí. La pregunta aquí es, ¿por qué es que se los creó, o sea, más allá de que fuesen creados por Carl, o no? No, fueron creados por Carl. Con la capacidad de que sus memorias no fuesen borradas. Es decir, tal vez es porque, no sé, o sea, ¿cuál es la necesidad? Tal vez es un efecto secundario. Es un efecto secundario. Ah. Oye, de hecho, Mira, si bien los Ackermans al parecer son, como oh, un... dijo Eren, esclavos... ¿es ¿Qué pasa si es que alguien tiene su ejército de Ackermans e intenta realizar un golpe de estado contra el rey? ¿No sería eso peligroso? Mm, déjame pensarlo. Déjame pensarlo ah, ah, ¿Peligroso ah, para quién? ¿Peligroso para quién? Para el rey. O sea, pueden utilizar esta superarma en su contra... ¿Qué caso él nunca pensó en que eso podría pasar respecto al creador de los Ackerman? Respecto al creador de los Ackerman, creo que ni siquiera tuvo, que ni siquiera se le ocurrió esa idea por la cabeza. Es de esos que dicen, no lo pensaste muy bien. No lo pensaste muy bien. Bueno. Eh, por cierto. Los Ackermans... eh, por cierto. Estoy ah, viendo un poco el tema. Estoy viendo un poco el tema. En el directo anterior descubrí que hay un meme que sí es verdad y es que el otro día vi visto un meme con, donde decía Otakus debatiendo el mejor anime y aparecía el Hulk enojado y todo eso. Luego decía Otakus debatiendo el mejor hentai y aparecía el profesor Hulk. Así que con el directo anterior puedo demostrar que eso es real. Eso es real. ¿Demostraste? Um, o sea, quiere decir que los otakus cuando, los tacos, o cualquier fanático cuando debate cuál es el mejor anime o, ¿por qué un anime es bueno en esto o algo? Lo hace enojado, furioso, todo eso. Ah, pero cuando es el mejor gente ahí, se vuelven filósofos y se sacan una serie de palabras con un contexto que probablemente ni siquiera conozcan. Se vuelven unos expertos en cultura y en filosofía con un léxico bastante amplio y una. Bueno, no sé qué palabras más usar, pero si sí me entiendes. Sí, yo creo que es por lo Cuando es un anime en plan, así, ¿cuál es el mejor? Eh tiende a ser un tema un poco más serio, o por lo menos ellos lo consideran serio. Con lo cual, cuando alguien les dice, no, no, este es un anime del cual es mejor que el que tú dices, pues sí se lo toman más a pecho. En cambio, pues, puede ser mejor que no es como un tema más en plan en broma, así de relajados, y, con, y por eso, pues, lo dicen así, más suelto, sin pelearse. Exacto, muy nada, exacto, muy nada, exacto. Yo en lo personal, pues prefiero ver la vida como un espectáculo, sin tener que enojarme de la sección de ciertos grupos de personas asociadas. Prefiero tomármelo con calma y así no me tengo que enojar con ¿Quieres saber qué animal me he con considerado que me representaría, que representaría perfectamente? Me representaría perfectamente. Eh, ¿Cuál? Un trep. ¿Cuál? un buitre ¿Por qué? podría decir que un cóndor pero no porque en la, porque en, en la cultura ecuatoriana un cóndor es poder un cóndor es algo grande que se admira pero diría pero, pero ese no es el caso digo que es un buitre porque un buitre es carroñero un buitre mira cómo los animales se pelean hasta que, o cómo los animales agonizan espera que, que el animal agonice y entonces se lo come cuando, el, cuando están en problemas, el buitre, sinceramente, solo abre las alas y escapa de allí. Así que si eso no describe perfectamente lo que soy, no sé qué lo hará. Y sé que el pariente ecuatoriano, peruano, colombiano, parte de Venezuela y casi Chile y Argentina es el cóndor, pero un cóndor no es algo que me representaría exactamente y exactamente qué es lo muerto que tú te llevas. Pues ¿qué es lo muerto que yo me llevo? Pues bien, yo veo en las noticias, ¿cómo se llama? la noticia del paro, la noticia que mataron a tal persona, veo a mis compa veo a los veo a mis compañeros de la universidad o del colegio dañar sus vidas, decir, "No, yo yo quiero estudiar producción audiovisual, yo quiero estudiar animaciones." Y solo me quedo allí como un espectador un espectador viendo, como así, preguntándome ¿esto es Ecuador? ¿la animación tiene futuro? Así, que pensando, así mismo yo quería estudiar cine y tal vez lo haga dentro de unos cinco años, cuando me creo en telecomunicaciones, que primero le apuesto puesto lo seguro, porque evidentemente aquí en Latinoamérica o al menos en Ecuador quien estudie cine terminará eventualmente trabajando de otra cosa mira, yo prefiero yo siento que se deben de ver de una buena manera los problemas. Mira, imagínate a un escritor, ¿vale? Él, él no se le ocurren de momento algunas ideas. Entonces, mira lo que ha sucedido en algún país. Eh, no sé, tipo, guerra civil porque el gobierno no nos brinda alimentos. O nos expropia tierras o algo así. Una, escrita, una persona normal lo vería en plan, oh, no, qué triste, qué mal. En cambio, un escritor lo dice... Bueno, yo tengo una idea para una historia. Empecé a escribir. Yo tengo ideas para un par de historias. He querido escribir el guión de unas cuantas películas, pero la procrastinación me lo impide. ¿Sí? Me lo impide. Bueno, sí. Yo no personal no soy bastante vago en eso. Es decir, pensar me gusta. El problema es escribir. ¿Por qué crees que me tardé tanto en escribir el guión del segundo capítulo El fanfic? Ah, oye, hablando un poco de como el profesor Hulk, ¿en qué, cómo va a, cómo se llama, a pasar el capítulo de Pig en el H? O sea, no, no me narres detalles, detalles, exactamente. solo dime, ¿cómo es que terminan en tal punto? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, eh, ¿podrías repetir la pregunta? A ver, mira, tú dijiste que iba a ser una trilogía, el primer capítulo con Rica, el segundo con Pig... ¿Me puedes decir quién, quién, cómo va a terminar con Pig y segundo y de quién va a ser el tercer capítulo? Capítulo. Bien, eh, más o menos el segundo, básicamente será una especie de destino alternativo de lo sucedido con Eren Pig y Gaby. Explícate. Y en cuanto al tercero, pues bueno, no sé, supongo que Annie. No te entendí nada, excepto la parte en la no que la parte en la que dijiste que el tercero sería de Annie. ¿Cómo dijiste que terminaron en tal situación? que hubo una extraña transición en ese momento bien, bien, bien eh, en el caso de Pig, pues es lo mismo que en la historia original, solo que pues aquí Eren trata de dominarla en un sentido mental y psicológico similar a lo que hizo con Rico y en cuanto a Annie pues bueno, sería el tercer su tercera víctima, por así decirlo que ejercería lo mismo aunque quiero que cada una, pues, sea de una manera distinta y cómo se vaya a comportar en relación con él. ¿Puedo le puedo ayudar? Dame un momento. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. necesito una rosca que empate con mandeas. Una rosca que... O a su vez, un codo que pueda empatarle, pero chiquito así. Sí. ¿Qué? Un codo que empate con manguera. ¿De qué medida es la manguera? La de agua, papá. De... Porque hay unos que se meten así en la manguera que es para ponerle la roca. Te vienen en las mangueras de agua. ¿Cómo sería esto? No más grande. ¿de la llave? Tiene una llave de agua. Una no, no llave de agua. Sin sí, más, chico. De... Como esta, que sí, es está en una vez? Sí. Sí, sí es esto digo Ya. ¿De dónde los centavos? No Sí, <risa> <risa> yeah. <risa> yeah. <risa> Con los 50, si, sí, pero pues sí. déjame probar ella, claro. Pero si no es, le devuelvo el dinero. Ah, ya, ya, ya, sí, la ya. La ya, ya, la sí. ya, Gracias, ya, ya, aquí Aquí, aquí, aquí, aquí. No, pues, una. Tengo solamente las ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ¿Pero qué 50, ¿Dónde está el está un poquito más grande ¿te vendo o no te vendo? Deme. Está oh, no. Otra, Otra vez qué cosa? Otra vez qué cosa? Ah, ya. Oye, eh, nada, nada, eh, olvídalo. Yo pensaba que también matado los de la FARC o los de autodefensas. Es como cuando dicen, como cuando el venezolano te, te dice, te dice, ¿a qué hora vienen las, a qué hora viene la guerrilla? Ahí, en Ecuador respondes, oh, no, no, no, aquí no hacemos esas cosas. Las cosas. Oye, Sí. De hecho, justo estaba a punto de dar mis opiniones políticas, pero bueno, qué bien que lo hiciste, qué bien que le volviste. Ahora, ahora, ahora, hablando, de, ahora hablan, hablando de Venezuela, aquí en Ecuador mucha gente discrimina a los venezolanos. Yo no, porque lo personalmente he conocido a muchos y me han caído bien, son buenas personas. Sé que eso es una generalidad. Ha sido más grande, más Entonces no lo no tengo. ¿Y qué de vuelta? No lo no tengo. Y algo como para adaptarle ahí con todo, bueno Tú, para meterle ahí solo. Yo tengo la idea. ¿Cómo sí, yeah, yeah. okay, many... no me pagó nada ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo se? que no le pagó. No. Ah, yeah. no yeah. Sí, es irónico, es ¿eh? porque en 2018 había un video que se llamaba Top 10 países que mejor reciben a los venezolanos. El número uno era Perú. Dice, un 2019 dice, Perú declara, por favor, no entren más venezolanos. Por favor, no entren más venezolanos. Uh -huh. Así como la otra vez me vi un video que era comedia, pero a la vez era triste. Bueno, ¿qué le puedo ayudar? Llegó? No tengo de oh, no. A ver, en el, el video trataba de es, que era una. Sí, sí, se llamaba Evolución de los cumpleaños en Venezuela. Cumpleaños en Venezuela. Ajá. A ver, el primero estaba. El primero era, ya sabes, el cumpleaños típico de toda la familia reunida diciendo. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Y apagaban. Esa era la primera. La segunda era donde estaban todos reunidos, pero no había pastel. Y decía, lo siento, no, no había pastel. Entonces, decía, no importa, celebremos nomás el cumpleaños. El y la última era una donde estaban en una videollamada diciendo, ¡Hola, primo! ¿Qué tal todo? ¡Hola! ¿Qué tal? Y dice, yo aquí, bueno, sobreviviendo aquí en Venezuela... ¿Cómo está ya de todo en el Perú? Y dice, ah, muy bien, muy bien. Y luego se conectaba el papá y decía, hola, papá. Y dice, hola, primo, hola, tal. Y decían, ¿cómo está todo allá en el Ecuador? ¿Cómo está todo allá en Colombia? ¿Cómo está todo allá en, en México? En, así era, ese, era, en eso terminaba. Bueno. ¿Sabes? Ya personal, no sé, me compadezco de su situación, pero... Lo malo es que al final la gente que se va a quedar allí, muchos dicen que van a ser propias personas que apoyen a Maduro. Eh, porque los que se van son gente que lo... En fin. ah, los que se van son los cu son cuya situación ha sido arruinada demasiado por el régimen de Maduro. Sí, pero, o sea, ¿quién, ¿quiénes son los que lo...? O sea, sí, sin embargo, la mayoría de ellos son eh, opositores de su régimen. Ah. Bueno, es que normalmente uno es opositor o a favor, dependiendo de qué tan buena o mala fue el impacto de su, del, del sujeto en la, en la vida de uno. En la vida de uno. Sí, por eso. Pues, es decir, si alguien migra es porque ha sido negativo. Sí, sí, a ver. Por ejemplo, ¿conoces el, el periodo bancario que hubo en Ecuador en los 2000? Ecuador en los 2000? Eh, No. Bien, por el 2000... Hubo un presidente llamado Yamil Maguad. Ese sujeto hizo un, un trato. Entonces, el, el Ecuador dejó de usar sucres y empezó a usar dólares. Bueno. La dolarización. Entonces, el problema era que no te daban exactamente el precio real del dólar. O sea, ¿qué te va vale decir suponiendo... 100, 100 sucres equivale a un dólar. Entonces, ibas al banco y pagabas los 100 sucres, pero en lugar de darte un dólar, te daban 50, 50 o 25 centavos de dólar. ¿Dólar? Bueno. Así que ahí fue cuando un montón de ecuatorianos emigraron a Venezuela en busca de un mejor, de un mejor trabajo. Emigraron a España, a Colombia, a Perú. Y, y normalmente la gente que tiene una tolerancia a los venezolanos usan el usan este, esta historia para, de, para decirnos que toleremos a los venezolanos ah pero los que sujetos que, que no toleran que toleran a muerte a los venezolanos los sujetos no quieren no hay nada de venezolanos siempre responden oh no no no no es que, los, es que el ecuatoriano es, es honrado el ecuatoriano se fue a venezuela a, a españa a buscar trabajo estos venezolanos solo están viniendo a robar no, nah, mentira, sí, hay gente buena y gente mala en todos los pueblos, en todas las casas y en todas las ciudades. En todas las ciudades. Oye, eh, ¿te digo algo? ¿Qué? Bien, ¿puedo narrarte más o menos cómo es este aquí en Patria? Sí. Bueno, eh, digamos que en el Perú hubo una época llamada la época del terrorismo. En fin, lo típico de situación latinoamericana de guerra fría. Un conjunto de guerrilleros armados intenta luchar contra el gobierno con el fin Hola Max, en 999. ideologías políticas. En este caso ellos eran unos comunistas. Eh, liderados por Ignacio Guzmán, que iniciaron una época del terror, caos e inestabilidad en el país. Muchas personas murieron, pero a su vez los, el gobierno de Alberto Fujimori también llegó a... Pues, eh, perjudicar un montón de personas cuales no tenían nada que ver, muchas personas inocentes incluso llegaron a morir, etc., ¿no? En fin, un caos. La cuestión es que durante ese periodo de tiempo, eh, en Venezuela, digo, ajá, peruanos, aquí de patria, eh, fueron a Venezuela, ¿no? Entonces, muchas personas que apoyan el, lo, a, la inmigración venezolana, eh, dicen que no, es que nosotros, es que durante la época del terrorismo, nosotros les decimos, eh, digo, ellos nos dieron a jugar a nosotros, nosotros tendríamos que pues, devolverles el favor o algo así, más o menos así es como, es que, es como se cuenta esto en sí, El equivalente a por qué a, a, los, los venezolanos los recibieron, ahora nosotros recibamos los a ellos. A ellos. Sí. Hola, Maxel, 999. 999. Hola, Maxel. Puto amo, Maxel, invencible, inderrotable, indestructible. Oye, Maxel, apuesto a que si nunca hubieses borrado ninguno de tus canales, ahora mismo tendrías unos 250 suscriptores y alrededor de unas 80 visitas por video. Estoy seguro de eso, Maxel. Estoy seguro de eso, Maxel. Increíble, ¿eh? Increíble, Es como, de hecho, iba a ser un meme, pero por falta de tiempo ya no lo iba a hacer. Era un meme donde, des, donde estabas vos el, diciendo, eres mi nuevo estudiante, eres mi nuevo alumno, mi nuevo estudiante, mi nuevo aprendiz, lo que sea. Entonces, cortaba una tarjeta y eso le dolía a Max el 999. Pero no, lo, pero no lo hice porque hasta cierto punto podría resultar ofensivo para Max el 999. El, solo hay dos personas que revisan mis memes en facebook y son el, y es max 999 y black rapper, no, y black rapper. No, y... Bueno. Oye. sí a tu país cómo lo afectó la guerra fría no tengo idea yo no había nacido cuando no ocurrió no la guerra Hacido fría, cuando... guerra fría. Ya, pero en ese, tiempo, en ese tiempo. A ver, espera, voy por el libro de historia. A ver. ¿Esto se le sirvió? Claro, le doy demasiado la medida y bueno, eso sí. Bien. Bien. ¿Qué hay 25 clavos, les doy 25. 4, 8, 2, nueve, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, A ver, pues eh, pues sí le vieron cómo afectó en Ecuador la Guerra Fría en el pro universitario, pero no, no me acuerdo cómo era, creo que en ese entonces gobernaba Eloy Alfaro. Ya ya fue. pues parece que realmente no lo afectó demasiado. O sea, ¿cómo decirlo? Sí, pero no, era, no, no fue como en otros países donde se implantaron dictaduras, o sí. Bueno, por lo menos no dictaduras apoyadas por Estados Unidos y la Unión Soviética. No, no, no, espérate, ya recuerdo. Sí, sí hubo dictadura en Ecuador durante la guerra, durante la guerra fría. Eran tiempos oscuros. ¿Pero puestas por Estados Unidos o la Unión Soviética? Puestas puesta por Estados Unidos, sí, puestas por Estados Unidos. Ah. A ver, ¿la Guerra Fría en qué año fue? Aquí está. ¿Posterior a la Segunda Guerra Mundial, hasta que cayó el bloque soviético? Eh, sí, ¿en qué año exactamente? ¿En qué año exactamente? 60 a 90s? Sí, aquí está. La, en el 63 al 66 estuvo de gobernante el Clemente Yerovi, Yerovi Imbadú, ¿cómo se llama? Sí, y está categorizado su gobierno como la primera dictadura militar de Ecuador. de Ecuador. Y déjame adivinar, persiguió comunistas, ¿no? Y los metía, y pues bueno, los militares y la policía los mataban. A ver, dice, las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente aro Mena debido a su cercanía a los regímenes comunistas, instalándose en una junta militar con un tiempo indefinido con el objetivo de reestructurar el Estado y promulgar una nueva constitución. Esta época fue marcada por la fuerte Representación a la oposición, la eliminación del huasipungo, reforma agraria y cercanía a las políticas de Estados Unidos. Ante la impopularidad de la junta militar, este renunció y dio paso al restablecimiento del orden legal y constituido a través de la re simulación del presidente interino de Clemente Yerobi, quien estableció política y, es económicamente, el país. y es económicamente el país. Bueno, es normal, ¿no? Típico de Latinoamérica. De Latinoamérica. Hmm. Bueno, Latinoamérica, al igual que muchos otros países, fueron el escenario donde las grandes potencias implantaban dictadores con el fin de consolidar su poderío y evitar así que el otro pues también consiguiese nuevos riesgos. ¿no? Sí. Oye, ¿te has visto un meme que se llamaba, sí, el, mundo... Que se llamaba... el mundo según Perú? ¿No? ¿Ah? Había una imagen que se llamaba El mundo según Perú. ¿No has visto esa imagen? Eh, no lo he visto. A ver, dame un momento para buscarla. Bueno, ya no la encontré, pero sí me acuerdo de cómo estaba. En aquella imagen decía... El Ecuador se llamaba de aquí provienen los monos el Chile decía invasores el, Argen, el Paraguay decía nuevo mundo, Estados Unidos decía Miami Todo Centroamérica se llamaba Panamá y México se llamaba Televisa Televisa sí, sí, así va esa imagen sí, así va esa imagen. Bueno, oye, ¿alguna vez has viajado al extranjero? Eh, no, nunca he salido de mi país. Soy como Sergio Ramírez. Ah, bueno. La crisis nos afecta a todos. En lo personal es porque nunca hay vacaciones lo suficientemente largas como para salir de país. ¿Tú de qué ciudad de Perú eres? ¿De qué ciudad de Perú eres? ¿De qué ciudad de Perú soy? Pues soy de... Soy de... Lima. Pues sí, soy de Ciudad Capital. Como me gusta llamar. Ah. ¿Alguna vez fuiste a Piura? ¿Fuiste a Piura? ¿Ah? ¿Alguna vez fuiste a a Piura? A pie o a Piura? A Piura. Ah, ya, ya, ya. Pues nunca en mi vida, que yo recuerde. Ah. Pero sueluna tampoco ha ido a Piura. Sueluna tampoco ha ido a Piura. No. Oye, ¿por qué te creabas tantos blogspot? ¿Por qué te creabas tantos blogspot? Es que en esa época yo no sabía cómo crear, eh, pues, distintas entradas. Digamos que yo y la tecnología nunca nos hemos llevado de lo mejor. Siempre he tenido problemas respecto a eso. Oye, ¿a ti no te da la impresión de que, las, de que el plan de Eren las, o las motivaciones de Eren cambian constantemente a conveniencia? Sí, sí. sí. Pues, pues la verdad es que sí. De hecho, yo creo que la razón por la cual los Ackerman no se les puede borrar la memoria es también a conveniencia. Es decir,. Porque simplemente no los creas de manera que también los puedas manipular, ¿no? ¿Cuál es la razón? Bueno, en eso sencillamente todavía está el beneficio de la duda. O sea, no se ha dicho cuál es el origen de los Ackerman. Así que todavía hay chance de, de dar una explicación lógica. Aunque probablemente nos dé una decepcionante explicación. Solo una dice, quedó traumado el Eden. Oye, ¿qué pasa? Mira, eh, ah, yo estaba pensando en que si se llama eh, en, en un capítulo, a, a ver, no sé qué te parece, tal vez te parece una mala idea, pero en plan, un spin-off. Pero que este no sea, no narre tal cual una historia, ¿no? ese tipo documental, donde se presenta un señor, y, y no sé, de Marley, de Medio Oriente, del país que se desee, y este empieza a narrar un distinto hecho histórico, por ejemplo, no sé, la guerra civil y ardiana, y empieza, pues bueno, básicamente es una especie de documental en plan. Entonces es en ese momento que el gran estratega eh, Johannes Williams realizó utilizó la, el suelo de los titanes en la contra del ejército en contra del ejército ¿sí? se coman a los de retaguardia por ejemplo de la, pues, es, la estructura de, una, de un documental donde narren hechos de pues el prop, del Propio mundo de Shingeki no Kyojin. E incluso podrían hacer una especie de documental respecto a la guerra de Marley y Medio Oriente, ¿no? Ahí ahí podrían incluirle una especie de fotos, ¿no? Con calidad tipo Primera Guerra Mundial. No sé, a ver qué te parece. Es una buena o mala idea. Conmigo. Bien, para ello, yo diría una expresión que es, hay una frase que dice, muestra, no cuentes. Cuentes. Ah, ya. ¿Esa no es una frase que decía Doom a cada rato? Uh, no, voy a, no no veo a perezoso Doom, más bien veo a Proyecto Chaos. Así que básicamente me digo que... No me gustan los ese tipo de historias. No me gustan ese tipo de historias. Siento como si estuviera viendo la secuela de algo más aún más importante. Es como, imagínate, alguien se entere de la leyenda de Ang, no, viendo las partes del, las partes flashback de la leyenda de Cora. Más o menos así lo sentiría. Ah, sí, sí. En ese, en ese aspecto tienes razón. Pues entonces. El fanfic de la guerra civil al sí, Sé que no tiene mucho que ver, pero el hecho de que naciones hay, mi eh, percepción de que naciones hayan aprovechado el caos para poder independizarse con Medio Oriente, que, o sea, digo que es Medio Oriente porque Medio Oriente también se independizó, porque ahí también se odia a los serdianos, y pues se dice también que ellos, que pues, el Imperio de Ardea llegó a conquistar múltiples naciones. Pues bien, estaba poniendo de que el hecho de que esas distintas naciones hayan aprovechado para independizarse me recuerdo un poco a el escenario de la Guerra Civil Rusa, donde polacos pudieron y, pues bueno, distintos naciones, de hecho, también llegaron a poder independizarse aprovechando el caos de la Guerra Civil. Y, aprovechando eso, yo, en lo personal, desearía que, si es que se hace el spin-off, que, pues, sinceramente, para mí me parece algo demasiado bueno como para ser, ¿verdad? Que se haga ciertas referencias, quizás, a distintos hechos históricos, sin llegar a la baja originalidad, ¿no? O sea, no llegar al plagio, sino únicamente a la inspiración y un uso creativo, ¿no? De las referencias ¿Es ¿Referencia a qué? fue ¿Referencia a qué? A hechos históricos, es decir, mira eh, voy a expresarlo así y sinceramente espero que me cuentes tu opinión eh, Actualmente Marley está en un contexto similar al de la Primera Guerra Mundial ¿Hace cuánto ocurrió la Guerra Civil Ardiana? Eh, bueno, o sea, digo, ¿hace cuánto ocurrió la creación de los muros? Hace más de, una, de un centenar de o años sea, más o 107 años, creo que. Eh, así que, la cuestión es, eh, por ese, si tomamos en cuenta también el uniforme de Helos, y que en teoría se debería ser un contexto similar a que, al de las revoluciones liberales, en el mundo, en los Estados Unidos, la de la Revolución Francesa, independencias en latinoamérica, etc., yo quería que hubiese un cierto grado de referencia muy moderado, muy, muy moderado, muy moderado, y un buen uso ingenioso, creativo, sin llegar al plagio o a la copia, bueno, que es lo mismo, pero es que, eso, eh, de estos distintos sitios historias ah, pues, ah, pues, no lo sé, no me vendía muy convencido, es curioso, aunque ha sabido que las que se puede poner a, Bol, a Simón Bolívar como el villano de la historia, cambiando un poquito el contexto y narrando tales, algunas cosas. Yo una vez recuerdo que había hecho una historia donde hizo un personaje inspirado en Simón Bolívar y él era prácticamente el villano. Ah, sí, sí. Aún, lo recuerdo, aún recuerdo a mi profesor de historia, todo anticorreísta, narrando el por qué fue una muy mala idea independizarse. Ese discurso terminaba diciendo, y todo esto ocurrió porque Bolívar no quería pagar impuestos. Ahora, hablando de referencias, ¿quieres saber ¿A qué me recuerda el origen de los titanes? ¿No? El origen de los titanes, cuando lo leí, me recordó a algo. Ah, ¿A qué? Me recordó a un webcómic. ¿A cuál cómic? A un webcomic que tiene un lugar muy, muy especial en mi corazón. Estoy hablando del origen de los sí. Gauls. Oh, pero no te confundas. No es el origen de los Gauls escrito por Suishida sino un cómic llamado Historias de Ninjas, capítulo 6, publicado en Kids Comics Dimension 543.blogspot.com en 2017, en el mes 7, para ser exactos. Procedo a contar. Tal vez los que estén viendo el directo puedan ver el cómic ahora mismo. Bien, en, el, en aquel cómic, un sujeto... Que sinceramente que era flaco y flaco y maldecía al mundo, entonces fue castigado, fue maldecido, y se convirtió en una criatura muy grande de unas, de unas cinco patas, muy gorda, y que no paraba de crecer y generar masa. Entonces llegaba el, el ul, el ninja, y con la espada del falso destino, lo mataba. El pueblo donde ese ul se había re. Si había, ¿cuál es la palabra? Refugiado, pasaba hambre. Así que decidió ese pueblo comerse a la criatura. Pero al comérsela, se convirtieron en los Gaul. Ese era el origen que yo le di a los Gauls en mi, en mi webcomic columna metálica. Oye. Oh, yeah. ¿Sí? ¿Tú crees que los judíos controlan el mundo? Sí. ¿No? Yo creo que los Illuminati controlan el mundo, pero no necesariamente son judíos. Entonces, ¿quiénes? ¿Los masones? Um, no, yo creo que solo que las personas más millonarias del mundo son las que controlan el mundo. Controlan. De hecho, este era un tema que iba a hacer en un video, iba a hacer en un directo, iba a escribir un libro, pero ya sabes, la procrastinación. Y era que yo sé un método con el que se puede salvar al planeta Tierra, quitarle el poder a los ricos, adiós izquierda-derecha, adiós Dios, izquierda, Dios sobrepoblación y, y, y, y no así que otras mamadas del mundo, si tuviera el poder de Thanos, y, y lo mejor aún... Sin necesidad de que ningún humano muera, al menos no directamente. ¿Sabes en qué consistía? ¿En qué consistía? ¿En qué consistía exactamente. Muera. si yo tuviera las cinco gemas del infinito, enviaría a todos los humanos al futuro. A ver, no sé si... Déjame explicar Sencillamente hago, se puede decir, remuevo a los humanos del, del tiempo. Y eso sí también tendría que remover a los, a los libros de historia, a documentos históricos, a, más bien a todos los, todos los libros tienen que ser removidos, junto con los humanos, y otras cosas que narren la historia de los humanos tienen que ser removidos también. Luego, dejar que, la, que en la Tierra pasen miles de millones de años. Entonces, la entonces los animales dejarían se reproducirían y dejaran de estar en peligro de extinción las ciudades dejarían de existir y serían consumidas por la naturaleza, ah, cierto, también hay que liberar a los animales de lo zoológico bien, entonces, cuando ya haya pasado todo eso, la capa de ozono se haya regenerado, la, las plantas se hayan vuelto a crecer, ahí entonces los humanos estarán de vuelta en la tierra y entonces el humano tendría que enfrentarse de nuevo a la furia de la naturaleza cosa que con el conocimiento que ya tiene no le sería de mucha dificultad y en unos ¿Cuántos años podrían restablecerse? Y esta vez, empezando desde cero, tal vez inicien un régimen menos, menos, bueno, más amigable con el medio ambiente. Esa era, esa es la premisa. Bueno. Pero después se me ocurrió, y si en esos años de humanidad ocurriera un evento como que algún extraterrestre viniese, o algún extraterrestre viniese, encontrar el planeta vacío y lo habitaría. Y cuando llegue el humano de golpes, ¿qué pasaría? ¿O qué tal si, por alguna razón, una mujer, suponiendo, se, se, le olvida, se le olvida de pasar al futuro, y esa mujer empieza a sentirse sola, y esa mujer de casualidad era una doctora que sabía hacer inseminación artificial, así que usando el banco de esperma tiene un montón de hijos y así, sin querer, crea una nueva raza humana, y entonces, ¿qué pasará cuando la raza humana, que nunca se fue?, de frente a la raza humana del pasado, Demonios. Sí, es, de casa, pero... es una pregunta interesante para un libro, pero desgraciadamente no sé cómo desarrollarlo. Si sí, tienes la idea allí, ¿no? Como, ¡uh, bueno, esto va a ser eh, una obra maestra. Va a encantarles a todos, pero no sabe cómo escribir y desarrollar. Sí, sí, es un meme perfecto. Es decir, tener la premisa excelente, pero no saber cómo desarrollarla. ¿Cómo desarrollarla? Es horrible, sí, sí. lo sé. Ah. Es como, yo mismo tenía otra premisa que era la de qué pasaría si un chico antisocial, antisocial pero muy inteligente, bueno, pero inteligente, sin querer, compartiera conocimiento con una chica muy popular que también es inteligente. O sea, me explico, exactamente, es si yo supiera en dónde queda, en dónde queda el tesoro de Atahualpa, él sabría, esa persona con la que estoy compartiendo, también sabría dónde lo sepa, pero esa persona no sabría porque lo sabe. No yo sabe. Oh, Esa permiso quería hacer, pero, ya sabes, la procrastinación. La pereza es poderosa. Ah, sí, es el monstruo de la procrastinación, ese que dice, manda, el... mira ese punto en tu cuaderno podría ser un perfecto dibujo, y dice, Efers, manda el trabajo al colegio, lo tuyo es el arte, o solo será un ratito. Sí. Bien, Yo estaba pensando. Yo estaba de hecho una vez a mí se me ocurrió una idea. No sé a ver para retomarla. Consulto con un literato, miembro de la élite intelectual del Ecuador, con obras muy reconocidas y muy popular. Usted que eh, bibliopelicómic. Le desearía consultarle qué parece eh, que consiste en. Bueno, una, la típica historia de conspiración mundial, donde una raza basada en los judíos, eh, a través de la manipulación de la democracia, de la inspiración de partidos políticos y todas las corrientes posibles, con el fin de así asegurarse el poder, el control de los bancos, de los recursos minerales, aprovechar las nuevas tendencias sociales, eh, creando revoluciones, etc., manipulando a las personas para que los obtengan. Termina, intenta así generar, eh, digámoslo, un nuevo gobierno mundial, donde estén ellos los cuales gobiernen por sobre todos. Digamos que es una especie de antivillano, porque. ¿Qué es un digamos, antivillano? Para su raza. No? ¿Qué? ¿Qué es, ¿No? ¿Qué es un antivillano? ¿Qué es un antivillano? Sí. Ah, sí, ok. Eh, un antivillano es como un antihéroe, pero un villano. Nah, no. Un antivillano es un villano el cual tiene buenas motivaciones, pero utiliza malos actos. ¿Como el ex Luthor? Eh, ¿Como ser... ¿Ah? el ex Luthor? Sí, matar. ¿Como el ex Luthor? Eh, ha llevado a terminar creando genocidios, han, eh, implantado dictaduras, hecho terrorismo... Pero a fin de cuentas, todo es parte de un plan maestro bajo el cual intentan dominar el mundo. Sí, típico de un bien genérico, pero es por el bien de toda su raza. Entonces, una persona, bastante inteligente, genio en ingeniería mecánica, genio político, aunque no muy buena en estrategias militares, intenta detenerlos intenta con ellos con el fin de deshacerse de esa comillas, plana, que azota este mundo y se termina generando un conflicto entre ambos en es, entre estos dos antivianos unos que desean controlar el mundo y uno que desea eliminarlos de este mundo con el fin de que no esclaviza a la humanidad no sé qué te parece. Pues si sí, te soy sincero, la premisa me parece bastante, ¿cómo se llama?, ya usada y que no, bastante ya usada, bastante cliché, pero la idea de, que, de tener al antivillano como protagonista me parece una interesante idea. Interesante idea. Bueno, entonces, eh, ¿alguna historia que haya utilizado un nazi como protagonista? ¿Se lo ¿Eh? solo documentales de la vida de Adolf Hitler. Adolf Hitler. No, pero me refiero a un personaje. Ah, la, lo que más se aproxima es la, el, el niño de la pijama de rayas, donde el protagonista es el hijo de un soldado de la primera de la guerra mundial, pero de allí no, no recuerdo una donde sea, donde sea así, así que esa es la originalidad que tú que veo en tu obra. Ahora. Bien, bien. Eh, bueno, es básicamente que había una historia de su ficción que se centraba y, pues, en un protagonista eh, que básicamente tiene este tipo de ideales. Hay que entender que el contexto en el cual el César donde es más o menos uno, en donde el progresismo, el CCW, los todo esto mierda. Está empezando a tomar el poder, así que, pues, es un poco para hacer un tanto más justificable el que él haya desarrollado ese tipo de pensamiento reaccional. Oye, oye, oye, aquí dice Max el 999. Dice: Yo ya hice eso. Max el 999 hace tantas obras que no, la, que no las he leído todas, porque casi todas las borra casi inmediatamente después de publicarlas. Después de publicarlas. Bueno, entonces, mejor no me lo hago. Entonces, ¿pasemos a un siguiente tema o quieres ir hablando de esto? A ver, déjame ver dónde estaba. Aquí había temas del que hablar en un directo. Dice, a ver, yo inventé el origen de los Gol, ya lo estaba. Dice, ah, sí, ¿por qué Jimir se murió exactamente? ¿Por qué Jimir se murió? O sea, o sea... O sea, todos dirán, se dice, gracias, maldito rey malagradecido, porque en lugar de agradecerle que le salvara, solo dijo, levántate. Lo cual, hasta cierto punto puede tener sentido que le diga, solo levántate, ya que, viendo que la, que la, que la mije se regenera, si se puede convertir en tal cosa, no tendría sentido en ese punto que muriera. O sea, murió por, los, por la maldición de los 13 años. Mm. Entonces la maldición de los tres años siempre existió. Es pregunta como esa nunca obtendrán respuestas. Está claro. ¿Está claro? Oye, ¿Alguna vez te has preguntado respecto a si un creador de alguna historia le gusta su propia historia? Uh, sí me lo he preguntado y si te, y si te soy sin Sí me lo he preguntado, y, y sí, sí, sí me lo he preguntado. Por ejemplo, Isayama ya quiere acabar Shingeki no Kyojin, entonces eso me está preguntar, ¿A Isayama le gusta Shingeki no Kyojin? Yo creo que le gustaba Shingeki no Kyojin, pero él, pero había, he visto unos videos en YouTube que llamaban que la mayoría de los sujetos que trabajan de mangaka después de un tiempo, de un estrés y unas ganas de que ya se acabe esta cosa porque ya no disfrutan escribir historias, ni dibujarlas, ni nada de eso. Bueno, y si contratan a alguien que los haga eso por ellos mismos, bueno, yo voy diciéndoles cómo se desarrollará la historia, y ustedes escriben y dibujan. Es que primero saldría más caro, tendrías cosas de es menor sueldo, y segundo, no sería lo mismo, hay una satisfacción personal en que... Vaya nomás, papo. Beto en que uno mismo sea quien termine la historia. O sea, si lo hiciera alguien más, no sería eso. Es como lo que le sucedió a Stan Lee y por qué Stan Lee una vez llegó a demandar a Marvel. Bueno, sí. <ríe> ¿Sabes? se me ocurrió una idea en la cual Miguel lo puede seguir creando contenido online, podríamos recuperar sus videos viejos, yo podría ganar dinero, Miguel lo podría ganar dinero y todos salimos ganando. Salimos ganando. Ah. ¿Quieres saber cuál es? Oye, saber cuál es? Ya, cuál es la idea. Bien, mira, te lo explicaré. Desgraciadamente no tengo Twitter y probablemente Miguel ni siquiera me tome, ni siquiera me tome en cuenta. Pero si la idea fuera esta. Miguel se abre un canal en Dailymotion, en Vimeo, lo sube a Facebook o a cualquier otra de las 30 sitios de alojamiento de videos, sube sus videos, su, los videos que tiene respaldados y unos videos nuevos. Y lo, obviamente los comparte por Facebook, los comparte por Twitter. Entonces, yo descargo esos videos, les pongo un filtro y solo subo la mitad o parte del video a mi canal. De esa manera, los antiguos, el video completo, en el cual, si es el caso de Dailymotion o Facebook o tal vez... O otra de esas 30 plataformas, las cuales también pagan, irán al canal al, a ese canal de esa otra plataforma de Miguelo y le pagarían por las visitas a él también. ¡Demonios, Dom! ¡Eres un maldito genio! Chico debe ser de 260! En, desde, nunca me hicieron una prueba de un IQ, pero probablemente tengo un nivel intelectual muy alto en matemáticas, pero muy bajo en, social, en sociales. Soy de esas personas que si se acerca una chica podría decirle literalmente mira, no sé, mira, no sé vacilar, así que podemos ser novios así nomás. De hecho, me fui a buscar en, en Google de qué hablar con una chica y la primera cosa que decía es: hagas lo que hagas, por más tentador que suene, no le digas a la chica, tengo una espinilla en la espalda. O, o cosas como esas, porque te responderá con un ok, te bloqueará y jamás te volverá a hablar. O, o probablemente te deje en doble visto. Bien, antes de decirte mi plan, me ibas a decir algo que era. Ah, bien, eh, tengo algo importante que decir. Y espero que la tomes la importancia de que esto. Te escucho. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Habla ya. Habla ya. ya. Eh, de todos los fanfics, ¿cuál es el que más odias? O sea, de todos los fanfics, ¿qué has hecho? ¿Cuál es el que más Yo odio un montón de mis fanfics. Hay un montón de fanfics que me dan ganas de borrar... De borrarlos por lo mal escrito que están, por lo incoherente que, que son, lo mal editados que, que están, y son muy pocos los fanfics de los cuales me enorgullezco de haberlos escrito. Pero el que más odias es el cual lo ves y dices no, no. Un video que se llama ¿Qué hubiese pasado si en SNK hubiera amor? Ese video. Este video creo que lo vi. Y sinceramente ya me di cuenta de que esto sería el libro la mierda. Como, oh, se fue a la basura. de Apenas lo escribí, apenas lo publiqué, apenas busqué la miniatura, apenas todo esto, eh, todo está mal en ese fanfic. Oye, ¿y tú cuál es el fanfic mío que tú más odias? ¿Tú más odias? Ah, el fanfic que yo más odio de tu canal? Sí. ¿Y yo? Sí. sí. Bien, entonces, el que yo más odio es, ni más ni menos, que, eh, pues, sí. no, diablos, esto es muy difícil, aunque no lo creas. Eh, supongo que es el de que hubiera pasado si en ese mercado hubiera amor también. No sé, no le veía el punto a esto. Espérate, hay demasiados que odias como para que no sepas cuál elegir. Pues que te gustan, la mayoría que te es difícil encontrar uno que no te guste. A ver, mira, las ideas... No, ya se fue. Porque qué no me Porque ya vi, porque solo se fue. Uh, disfrutar demasiado... Sí, así que A lo mejor A lo mejor de esos fanfics saque un reinicio O los remasterice O les borre y les vuelva y les suba una mejor versión después Pero para que te sientas mejor Te voy a decir una cosa Hay un fanfic el cual para mí vale la pena de todo. El de Eren por historia incluso si sí, lo que dijiste es bien podría ser mejor que el, pro, el propio ese ¿cuál? Eh, ¿qué hubiera pasado si sí, este Eren era... no, no me gusta ese fanfic sí, a mí tampoco pero bueno, o sea, tiene potencial o sea, tiene una premisa original, pero como la mayoría está desperdiciada. Y, dime, ya que yo estoy disfrutando tus obras, no puedo oficialmente pues, crear más de cabrón. Y que hoy, que... eh, lo de los zombies que has escrito, a ver, el de Petra se me hace una premisa. Una bromisa original, aunque no, llama, aunque, no llama, aunque no llamativa, con un final que la verdad sí me satisfació extrañamente, pero el desarrollo no lo, no lo sentí, no lo sentí, ¿cómo se llama? No lo sentí propio de SNK. A ver, el de... Día... El de relatos de Marley me parece también una premisa original, pero como pasa en como la mayoría de mis videos, la siento desperdiciada y muy corta. Oh, espérate. Ah, sí. Eh, sí Digamos que yo solamente quería publicar. Que yo ya senté en plan a o tenemos que publicar algo para el concurso de vídeo, tenemos que publicar algo para el concurso de vídeo. Tenemos que hacerlo rápido. El de Eren en el mundo de los creepypastas ese no tiene ni pies ni cabeza para para mí. El de el de Rico, la premisa, Bueno no no siento que sea Eren el, el protagonista de ese, de esa historia. Pero y ah y le falta el prólogo. Está algo corto y le falta el epílogo, le falta el epílogo. Y el de pues hasta ahora me sigo preguntando en qué inicia esa historia. sí, no me no me ni siquiera ni siquiera le entendí esa historia, la siento muy bien. no entendí la historia en teoría iba a tener una explicación. Iba a explicar que salvo se había llevado a él y lo iba a reclutar, pero bueno, pues al final pues como él es bien pues acá pataca de tutor del verso él iba a pues no obedecer hasta algo pero debe engañar primero y luego pues, al final pues como él es bien pues acá el destructor del universo, que él iba a pues no obedecer hasta algo pero debe engañar primero y luego al final pues, pues, eh, digo eh, eh, al final iba a matar a algo y a al todos Oye, hay un... Maxel999 hizo un intro, voy a ver qué tal está ese intro es youtube el youtuber residente de youtube por los últimos 20 años youtube solo tiene unos 15 años ah, eso me hizo reír el capítulo, bueno, creo que hasta aquí le dejamos, ¿eh? Carlos. Bueno, ya me tengo que ir, así que hasta aquí dejamos el directo. A ver, ¿dejamos el directo? Sí, hasta aquí. Pues bueno, yo tengo que lavar platos, así que supongo que sí bueno, aunque si tú quieras, continuamos no, ya, ya me tengo que ir nos vemos Carlos, chao